El arte de que te importe un carajo, es un libro escrito por Mark Manson. En resumen, el libro se centra en la idea de que la vida es difícil y que la gente a menudo se esfuerza por evitar el dolor y la incertidumbre en lugar de enfrentarlos de manera efectiva. Manson argumenta que aprender a importar un carajo sobre las cosas que realmente importan, en lugar de preocuparse constantemente por las cosas que no importan, es esencial para vivir una vida plena y satisfactoria. El libro comienza con una discusión sobre la naturaleza del sufrimiento humano y cómo la gente a menudo se esfuerza por evitarlo en lugar de enfrentarlo de manera efectiva. Manson argumenta que, a menudo, la gente se obsesiona con cosas como el éxito, la felicidad y la perfección, y se desespera cuando no pueden alcanzarlos. Sin embargo, Mansón sostiene que estas obsesiones son en gran medida una pérdida de tiempo, ya que la vida es difícil y siempre habrá dolor e incertidumbre. En lugar de tratar de evitar el sufrimiento, Manson argumenta que es importante aprender a enfrentarlo de manera efectiva. El autor sugiere que esto se puede hacer al aprender a importar un carajo sobre las cosas que realmente importan. En otras palabras, para ilustrar su punto, Manson presenta varios ejemplos de personas que han aprendido a importar un carajo sobre las cosas que realmente importan. Estos ejemplos incluyen a personas que han superado enfermedades graves, personas que han superado la pobreza y la adversidad, y personas que han encontrado la verdadera felicidad y la satisfacción en la vida. En conclusión, el arte de que te importe un carajo es un libro que aboga por la importancia de aprender a enfrentar el sufrimiento y el dolor en lugar de tratar de evitarlos. El autor argumenta que la clave para vivir una vida plena y satisfactoria es aprender a importar un carajo sobre las cosas que realmente importan y dejar de preocuparse constantemente por las cosas que no importan. Además de enfatizar la importancia de aprender a enfrentar el sufrimiento y el dolor, el libro también se centra en la idea de que la gente a menudo tiene expectativas poco realistas sobre cómo debería ser la vida. Manson argumenta que la gente a menudo se esfuerza por alcanzar la perfección o la felicidad constante y se siente decepcionada cuando estas metas se revelan como inalcanzables. En su lugar, el autor sugiere que es importante aceptar que la vida es imperfecta y que siempre habrá dificultades y desafíos. El libro también aboga por la importancia de aprender a tomar decisiones valientes y comprometerse con ellas, en lugar de permitir que el miedo o la incertidumbre paralicen a uno. Manson argumenta que tomar decisiones valientes es esencial para vivir una vida plena y satisfactoria, ya que es a través de la acción y el compromiso que uno puede lograr sus metas y encontrar la verdadera felicidad y significado en la vida. El libro también discute la importancia de desarrollar una ética personal y aprender a vivir de acuerdo con tus principios y valores. Manson argumenta que cuando uno se compromete con sus principios y valores, se siente más seguro y poderoso, y tiene más capacidad para enfrentar los desafíos y el sufrimiento de la vida. En resumen, El arte de que te importe un carajo, es un libro que aboga por la importancia de aprender a enfrentar el sufrimiento y el dolor en lugar de tratar de evitarlos, aceptar que la vida es imperfecta, tomar decisiones valientes y comprometerse con ellas, y desarrollar una ética personal y vivir de acuerdo con tus principios y valores. El autor argumenta que al adoptar estos enfoques, uno puede vivir una vida plena y satisfactoria y encontrar la verdadera felicidad y significado en la vida.